y sí, sí, ya, ok, ya. Va. ya, gracias bueno ya disculpen esa interrupción ok, entonces pues ya mencionamos esto y oye, cuando podría repetir cuando dicen el modelo verdadero en este caso es, el, imagínate que tienes una especie para la cual tú sabes que esa es la distribución de las idoneidades de la especie, esa es tu verdad, ¿no? O lo puedes hacer con una especie virtual, para eso sirve mucho, porque una especie virtual tú diseñas a priori cuáles son las condiciones y dónde estarías esperando que se diera la respuesta idónea de la especie, ¿no? Ese es el modelo verdadero contra el cual vas a contrastar los... Otras formas de parametrizar el mundo ¿sí? Y vas a escoger aquel que se acerque más Al verdadero ¿sí? ¿Sí me explico? O sea, si tú tienes tus datos independientes De prueba y tienes cuál es el que se acerca Mejor a esos datos independientes Ese es el que vas a escoger ¿Sí? A eso se ¿Sí? refiere. Disculpa ¿Y qué te con los parámetros? ¿Los parámetros son? mira. La verdad, no lo entiendo del todo bien, pero uno, sería el parámetro de regularización. Otro, cuántas variables metes. Otro, cuántas features intervinieron en el ajuste del modelo. O sea, dependiendo de toda esa combinación de características con variables ambientales con los otros parámetros que en la regularización. ¿no? Todo eso se suma para darte cuántos parámetros se están ajustando en un modelo. ¿sí? Es como si tienes una regresión lineal, tienes, este, o, o que no sea lineal, tienes otras formas, ¿no? si tienes los cuadráticos, otros términos, pues cuántos parámetros hay, cuántas betas hay. ¿no? La, la, la, la que no está afectando la variable más que por un coeficiente, por la que lo esté llevando de otra manera. Si tienes un término al cuadrado, pero ese parámetro ¿sí? puede ser un modelo muy complejo. O algo muy sencillo, entonces ese es el número de parámetros que estaría en el modelo. ¿Cuántas partes forman el modelo? ¿Cuántas partes forman parte de la fórmula que predice los datos? ¿Sí? Bueno, entonces algo que, se, que se es, es como una regla de dedo de con cuál mo modelo me puedo quedar en función de los criterios de información, lo podemos ver a partir de los deltas, de los criterios de información entonces este triangulito que ven aquí es el delta, es la diferencia entonces si, si revisaron el paper o lo vamos a ver ahora van a ver que se usa eso entonces ¿cuál es la diferencia entre el modelo verdadero ¿no? mis datos independientes de prueba contra distintas formas de parametrizar Sí. entonces si esa diferencia es menor a 2 imagínense que yo tengo una ic de mil, ¿no? De mil, y cuando, cuando lo contrasto, bueno, cuando lo parametrizo con el verdadero Y las otras formas de parametrizar me dan mil, este, dos y me dan mil ochenta Y me dan dos mil, me dan tres mil ¿Con cuál me quedo? Pues con el que es más bajito, que se acerca más al verdadero, ¿sí? Porque un, un modelo muy complejo tiene una IC muy grande, ¿sí? sí Ahorita vamos a ver por qué, porque se penaliza por el número de parámetros. Entonces, esto, otra vez, no, no, yo no he usado mucho este criterio de información para seleccionar modelos, pero sí sé que se usa también, por ejemplo, en cuestiones de filogenia. Ustedes ajustan, quieren ver a partir de secuencias cuál es el mejor árbol, cuál es tu mejor hipótesis de un árbol filogenético, de una relación filogenética, se usa todo el tiempo. ¿Cómo descarto con cuál árbol me quedo? Pues aquel que tiene menos parámetros o aquel que es más sencillo. ¿sí? Y cómo lo selecciono, bueno, pues a partir de algo como esto, con factor de valles, por ejemplo. Y es más o menos parecido a esto. Es diferencias menores a 2 se dice que son modelos más o menos equivalentes. En el caso que les planteaba, si tengo el verdadero con 1000 en A y el que le sigue es 1002 pues está muy cerca. Y si el que le sigue después es 1080, ya se alejó demasiado. Aquí no hay como como para estos números los modelos de los ¿no? los n, o que me decía que comparaciones eliminativas los modelos de los aquí no, calidad calidad aquí calidad? no aquí esto es en función de los parámetros después podrías sí, entrar sí, sí, con esto es para hacer estadística Sí, juegas con tu valor de final sí, ¿Y exacto no exacto y lo vamos a hacer hoy en la tarde para que lo vean ¿No? entonces valores entre 4 y 7 pues ¿No? que no se, se distinguen o no. no. Si sí es ya un valor muy, muy alto la diferencia entre mi modelo con, de, con datos independientes verdaderos y los otros que estoy usando de distintas parametrizaciones, los puedo descartar con mayor este, confianza. ¿no? Ahora, lo que dicen es que hay que tener cuidado con cuál descarto, porque yo puedo tener valores que están por arriba de 2, pero que aún así podrían ser útiles. Es otra vez el criterio del investigador para decir, ¿sabes qué? Mira, este modelo que está un poquito feo en cuanto a las estadísticas de selección, puede ser un mejor modelo porque predice mejor en la geografía o cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, vienen datos de omisión, ¿no? cuánto omite el modelo, la predicción en términos este, amplios, geográfica y cosas por el estilo, ¿sí? O sea, una cosa es la lección desde los parámetros y otra cosa... Otras que ustedes consideren, ¿no? bueno, entonces podemos hablar un poquito del eh, Akaike Information Criterion, el criterio de, de, de información de Akaike, que yo creo que ya muchos de ustedes lo han usado o lo han escuchado. Y esta es la fórmula que está aquí: tenemos en L ¿no? menos 2L más 2K, L corresponde al log de la verosimilitud, del logaritmo de la verosimilitud. Y la K corresponde al número de parámetros, ¿sí? si el número de parámetros es muy alto, ¿qué es lo que pasa? El AKIP sube, si, ¿sí? entonces si tengo un modelo de Maxent con muchos features, muchas variables Y eso hace que el número de parámetros suba demasiado, muy probablemente el AKIP de ese modelo va a ser alto ¿sí? ¿Qué tan alto? No lo sé, o sea, eso va a ser en función de cuánto difiere de nuestros datos de prueba u otros criterios que tengamos o sea cuál va a ser nuestra referencia pero sí podemos ordenar el que tenga el menor acaique hacia el que tenga mayor acaique y entonces en un principio nos quedaríamos con el más sencillo el que tiene un acaique más pequeño ¿por qué? porque es el que tiene menor número de parámetros sí, en principio eh, y bueno ahí está, entonces hay una penalización por número de parámetros cuando tenemos pocos datos que es en el caso de los modelos de Micho ¿sí? casi tenemos, muchas veces tenemos muy pocos datos para la calibración de los modelos entonces, ese fue el criterio por el cual seleccionaron tanto Warren como después eh, Buscarella ¿no? usar el AICc, que es el corregido cuando hay pocos datos, entonces cuando eh, N sobre K, ¿no? o sea que tenemos eh, un número de observaciones, parámetros menor a 40 Se debe usar una corrección finita en tamaño y aplicar este acaique que está corregido para pocos datos Si el número de observaciones, que es la M, es mucha O sea, si yo tengo muchas presencias, mal, mal, mal dicho ocurrencias ¿No? Eh, el término de corrección es este: n-k-1 se vuelve imperceptible y se parece mucho entonces a un AIC. ¿Sí me explico? Entonces, para pocas muestras es más correcto, quizás, usar este AIC corregido. Si ese número de, de observaciones crece mucho, pues este valor se vuelve imperceptible y se va a parecer mucho a un AIC normal. ¿Sí? Entonces. Puedo quedarme a trabajar con este AIC corregido para pocas muestras, porque va a funcionar bien para cuando tengo muchas muestras, pero también me va a ayudar cuando tengo pocas muestras. ¿Sí? Y eso es lo que están implementando en estos algoritmos para la comparación de modelos. El otro estadístico que están usando para la, la selección de modelos es este, que está aquí, el schwarz Bayesian Information Criterion BIC entonces si leyeron el paper van a ver todo el tiempo están usando A y C, B y C ¿sí? ahí está la fórmula y este usa el término de penalización el logaritmo de las observaciones por K K otra vez los parámetros el, el, la N, el número de observaciones entonces parecen bastante cuando N el número de observaciones es eh, eh, es parecida a 8 ¿no? el logaritmo de N mayor de 2 B y C es bastante conservador, ¿no? más conservador que la A y C. o sea, exige una mejora en el ajuste antes de aceptar un modelo más complejo ¿sí? o sea, estamos eh, haciendo una relación del número de, pre de presencias contra el número de parámetros y cómo voy a penalizar el modelo eso es lo que está en juego aquí entonces, otro criterio Ahí está la formulita. Eh, bueno. Aunque deriva de un argumento bayesiano, por eso el Bayesian, Information retiro, no es inherentemente una técnica bayesiana, para aquellos que les interese, y bueno aquí yo creo que ya es una cosa más de estadística y de clavarse más en, en a qué se refiere, pero me pareció importante de dónde viene el término, ¿no? entonces por eso lo menciono. Y tampoco eh, es como la mayoría de los, de los eh, bayesianos, como los vallesianos compararían modelos. O sea, ahí ya no me pregunten mucho más porque pues, yo casi no, no uso eso. ¿no? Pero creo que era importante decir de dónde proviene esto. Entonces, se parece, proviene eh, de un argumento bayesiano que no es estrictamente una cosa así. Eso lo podríamos explorar más en detalle, si les interesa o con otras personas. ¿Cuánto usar es este? Pues yo pues, lo, lo que entiendo es que este PIC va a funcionar muy bien si tienes pocas muestras y el AICC también, ¿no? Son dos formas de evaluar al modelo, de, de, de ver cómo intervienen tamaño de muestra contra parámetros. Deben estar bastante relacionados si el tamaño de muestra es pequeño y seguramente si crece va a variar. No lo he usado. <risa> Yo usaría ambos y los observa a los dos. Lo vamos a ver hoy. No sé si hay alguien más que quiera opinar, pero en principio pues los pones columna 1, columna 2 y ves cómo funciona. Ese sería un ejercicio bonito, hacer modelos cambiando un número de presencias, dejando fijas otras cosas, cambiando el número de variables, dejando fijas. Me explico y ver cómo varían. Pero en un principio lo que yo entiendo es que tanto A y C, C ¿no? como B y C te ayudan a discriminar cuando el tamaño de muestra es pequeño, penalizándolo por el número de parámetros, sí. entonces es la interpretación que yo le doy. ¿Estos criterios son solo utilizados para otras transformación. No, no, se pueden usar para otros, otros modelos, o sea tú puedes tener cualquier modelo y aquí yo, pues en términos generales tú puedes ver cuántos parámetros hay para ese modelo yo creo que para algo como Maxent que es complejo y otros algoritmos de relativa complejidad estos criterios son mejores ¿no? porque te ayudan a destilar mejor cómo, cómo los parámetros están afectando tu selección del modelo pero no se restringe para nada a Maxent o sea, de hecho estos criterios se usan todo el tiempo en estadística eh, todo el tiempo para todos los modelos en general bueno entonces ese era como un antecedente y ahora vamos a, a lo que hicieron eh, Warren y Seifert ¿no? para ver por dónde anda la cosa y de ahí lo ligamos con la práctica de la tarde en, en este artículo ¿no? del 2011 Ecological Lynch Modeling con Maxent la importancia de la complejidad del modelo y su desempeño en la selección, los criterios de selección. ¿sí? Entonces, en el paper, ¿no? esto es como para ver de dónde parten ellos para, para hacer lo que hacen. Ya mencionamos esto: ¿cómo es que MaxEnt usa un solo valor de beta que se obtuvieron de un conjunto de especies en seis regiones geográficas? ¿no? Entonces, esos son los parámetros que usa MaxEnt ya los cuestionamos luego vienen eh, estos parámetros por por, no penalizan la complejidad del modelo PERSEP y los modelos son evaluados con datos independientes ¿no? a esta aproximación de evaluarlo con datos independientes ellos le llaman que es un modelado algorítmico y lo contrastan contra una evaluación de modelos que tiene que ver con que mejor se ajuste a los datos que es esta aproximación el modelado de datos, entonces ya hacia allá va lo de usar criterios de información que tiene que ver más con información, ¿no? los datos en general. Los modelados de datos evalúan los modelos usando métricas de bondad de ajuste, goodness of fit en inglés, y pone prioridad en la simplicidad del modelo. La aproximación algorítmica se enfoca en la habilidad del modelo para predecir datos independientes y se enfoca menos en controlar la sobreparametrización, sí? Entonces, aquí viene esta onda de contrastar distintas formas de evaluar los modelos. Si yo me pongo, le pongo atención a la sobreparametrización, ¿no? ¿Qué tan complejo es el modelo uno? Muy complejo, con muchos parámetros. ¿no? Eh, la versión de default de Maxent recae en una evaluación de tipo algorítmica esto es más apropiado si el objetivo es modelar la distribución de una especie dentro del conjunto de condiciones ambientales de los datos de colecta o sea en esa misma región este es Maxent esta es la, la principal la ventana principal cuando ustedes abren Maxent, aquí están los features que ustedes pueden eh, decidir eh, meter o no todos o de manera independiente y luego vienen los parámetros que ustedes pueden ajustar y vienen esas tres pestañitas la básica, la avanzado y la experimental en la básica es donde viene este término del de Regularization Multiplier y como les había comentado es, está ajustado a uno ¿no? con los 10.000 puntos del de entorno luego viene la otra ventanita que es el la parte avanzada y aquí eh, bueno hay otras cosas como dónde convergería el modelo y así esta parte casi no importa pero la que me importaba que vieran era esta no donde están en la parte experimental cuáles son los parámetros que está eh, utilizando por default Maxent como umbrales en estas vetas de las features que usa no entonces bueno, pues estas cosas son las que están interviniendo en el ajuste de los datos a partir de Maxent y todo ello lo podemos eh, de alguna manera afectar si usamos este parámetro de regulación, si afectamos este parámetro de aquí. ¿sí? Entonces, con eso es con lo que juegan tanto eh, Warren como Buscaret. Lo que ellos hacen es primero ver cuál es la relación entre lo que hace Maxen con el parámetro de regularización, o sea, esas filosofías de aproximarse a entender la complejidad de un modelo. Entonces, por un lado, dicen que hay una similitud entre la filosofía de los criterios de información y el parámetro de regularización. Porque este parámetro de regularización, ¿se acuerdan?, está afectando a las características combinadas con las variables en el ajuste que hace Maxent calificar a los modelos que ajusten los datos y penalizar los parámetros innecesarios ese es como el objetivo ¿sí? la diferencia que habíamos mencionado es que este tipo de aproximación a partir de criterios de información son otros criterios para la selección de modelos, mientras que la regularización deja la opción al usuario ¿no? o sea, tú puedes regular esta parte y estos son los que te van a ayudar a seleccionar cuál modelo fue más complejo como, como menos complejo ¿no? eh, ellos usan en su experimento ese modelo verdadero que no es solo uno, si lo hacen para 51 especies de California ¿no? entonces en realidad tienen 51 verdades y su experimento lo basa en comparar el desempeño de los modelos contra esas 51 especies para los cuales ellos tienen una respuesta de igualdad que consideran como verdadera entonces lo que están haciendo es contrastar las distintas parametrizaciones de Maxwell contra esa verdad ¿sí? y de ahí sacan todas sus conclusiones eh, usan la salida cruda. ¿no? Eh, y utilizan ya sea 100 puntos y repiten todo con 1000 puntos entonces aquí están jugando con el, el tamaño de muestra ¿sí? entonces cuál es el impacto del número de presencias que están usando en el, en el experimento y con las metas de este parámetro de memorización desde 1 hasta 19 sí dejando todo lo demás en default con 22 variables ambientales son bastantes variables pero argumentan que quieren ver qué pasa si dejas tantas variables y cómo está utilizando Maxent esa información entonces al final lo que están probando es bueno, ¿cuál es la habilidad de este algoritmo para inferir al, al modelo verdadero? como les decía el modelo verdadero lo deriva de un modelo de idoneidad que modelaron antes, y ese es el que ponen como verdad. O sea, ese es como su verdad a comparar. ¿Y lo modelan también en, en Marx? ¿no? Sí, sí. ¿Y Tus, ya no me acuerdo. Ahí, ahí, no sé si es el default. Pero la idea es que tú puedes decirme: ahí tengo estos puntos de presencia voy a sacar un modelo, ¿no? Y entonces sacas tu modelo y ya está tu superficie de ironidades en crudo, en rojo, ¿no? Y lo que ellos dicen es si MaxEnt fue capaz de generar esa respuesta, pues entonces depende de cómo lo parametrice, voy a ver qué tanto ese mismo algoritmo se acerca a esa respuesta que ya sacó previamente. ¿Sí me explico? Eso me parece hasta cierto punto pues es, es válido, o sea, no estás usando otro algoritmo, el mismo algoritmo debería ser capaz de reproducir esa misma respuesta. Vamos a ver cuál de las parametrizaciones se aproxima más. Eso es todo. Entonces, ¿qué hacen? Para los criterios de selección de modelo, bueno, ya, ya vimos que usan los BIC, AIC, estandarizando la salida cruda, el cálculo de velocidad de los datos, tomando el producto de las unidades. Bueno, hacen todo esto, ¿no? Eh, presencias de entrenamiento y prueba en el cálculo de similitudes que es, o sea es la forma interna de trabajar de estos este, criterios y lo contrastan contra el auce de máximo de los datos de entrenamiento y el auce máximo de los datos de prueba ¿no? y la diferencia entre training y testing o sea, es, pueden tener ustedes el auce que quieran y pues ellos están usando la, de, la diferencia entre estos dos. ¿sí? Entonces, sus criterios de selección de modelo van a ser B y AUC, el entrenamiento, el de prueba y la diferencia. ¿sí? pues vamos a ver qué pasa cuando usan eso. Y este es el gráfico que ellos ponen. Tienen en este panel A el número de parámetros que va desde, bueno aquí está el 0, hasta 200 ¿no? entonces 200 representa un número excesivo de parámetros, ¿no? tienen un estadístico I, que pues es interesante ver cuáles pueden ser formas de comparar los modelos, en este estadístico ellos lo que ven es cuál es la capacidad de Maxent de eh, reproducir la idoneidad del hábitat, así lo, lo llaman cuando usan la M, es qué tan capaz con Maxxen de ver la importancia de las variables. Cuando usan RR, es la importancia relativa de los parches de hábitat. ¿no? Entonces ya no es la superficie continua, sino aparchonada. Y aquí tienen algo que a lo mejor no se alcanza a ver, pero es la I, Proch, de proyectado, o la RR de proyectado. Porque parte del reto y la discusión que me parece muy importante es... Una cosa es que ustedes calibren un modelo en una región y lo dejen ahí, pero estamos muy interesados en qué tan bien Maxel puede ser, qué tan buena guía puede ser para este, detectar la idoneidad por fuera del área de calibración, o sea, proyectar el modelo, ¿no? la transferencia del modelo, que ese es todo un tema y es todo un reto, ¿cómo? qué datos uso, cómo parte? hago la partición de datos para poder hacer la transferencia de los modelos. Entonces, ya ahí crucen estas dos, ¿no? la proyectar se dan cuenta entonces, aquí tenemos una escala que va hasta 200, pero el resto de las métricas que usan van de 0 a 1. 1 es mejor, 0 es que es peor, porque así cobra escalada. Entonces, esta, aquí están ¿no? el eje X, sus eh, eh, criterios de selección de modelos: AICC, BIC, AUC, de entrenamiento. Déjenme ver si está bien.